Abrimos la carpeta del proyecto en Visual Studio Code, creamos el primer archivo, index.html, colocamos un título y un h1 para tener un contenido a modificar. Abrimos la terminal, escribimos el comando npm init. luego instalamos bootstrap y sas como dependencias de desarrollo con el comando npm y save dev bootstrap sas en nuestro archivo .json vamos a agregar un script de nombre compile que se va a encargar de compilar nuestro código de sas en código css para que el navegador lo pueda leer a este script le vamos a agregar también un watch para que constantemente esté escuchando por cambios. Corremos nuestro script con npm run compile. En nuestro archivo principal agregamos un arroba use apuntando al archivo de estilos personalizados y en el archivo de estilos personalizados vamos a importar el archivo de sas en bootstrap agregamos algunos estilos a nuestro h1 para comprobar que esté funcionando correctamente y no olvidemos generar el link a nuestra hoja de estilos compilada de css vamos ahora a customizar personalizar una variable propia de bootstrap que es el color danger o rojo es importante que este código esté antes de la importación al archivo boostra.ssss también vamos a cambiar el arroba use por arroba import